¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo Soberanía y Memoria del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, segunda temporada 2021. Hoy, digamos, tenemos una, una transmisión especial, como todas, siempre lo decimos, porque nunca, nunca está de más hablar de soberanía en nuestro país, es un tema que además requiere de, de mucha difusión. Eh, nosotros acá, desde el museo y de este programa en particular, que nos jactamos de ser un programa federal, Malvinas también es una causa federal, invitamos a quienes nos están viendo y se están sumando a esta transmisión, a que nos comenten en el chat, ya sea en la transmisión de Facebook o en la transmisión de YouTube, de dónde son, de dónde nos están acompañando, porque nosotros siempre tomamos registro de dónde nos están viendo, de qué localidad, por lo general siempre de Tierra del Fuego, de la ciudad de Ushuaia, de Río Grande, también del litoral, de Misiones, de Corrientes, así como también de todas las provincias a lo largo y a lo ancho del país, así como también nos han visto desde otros países eh, también, que se han solidaridad, solidarizado y sumado con la causa Malvinas. Y por supuesto también los y las invitamos a sumarse a nuestras redes, a seguir nuestra página de Facebook, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y por supuesto compartir estas charlas que están saliendo en vivo desde nuestras redes sociales para proyectar y difundir aún más nuestro compromiso con nuestra soberanía nacional, no solo en Malvinas y en las Islas Atlántico Sur, sino también en el sector antártico argentino, y lo menciono bien, ese nombre clásico ¿no? que tiene nuestro, nuestra soberanía en la Antártida, porque hoy tenemos un, un invitado que nos va a hablar justamente de la proyección de nuestra soberanía hacia el sur, hacia el sur de lo más profundo de nuestro, de nuestro país, ya nos acompañó el año pasado con una charla más que interesante, que la recomendamos que la vean, sobre el nexo subantártico, sobre el, nuestra soberanía en las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, pero esta vez nos vamos a ir un poco más al sur. Sí, vamos a, a atravesar ese, ese paralelo donde empieza el sector antártico argentino, y qué mejor que para hablar de la Antártida y nuestra soberanía al, al sur al extremo sur de nuestra patria, con nosotros el doctor en Historia y jefe del Área de Ciencias Sociales y Comunicación del Instituto Antártico Argentino, Pablo Fontana. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, gracias Juan por la invitación para esta charla. Eh, bueno, les cuento... Bien, yo ahora me voy a encargar de las preguntas, no te preocupes. La idea es que sea un ida y vuelta digamos, dinámico, para quienes nos están viendo, les aclaramos que estamos en el Museo Malvinas, por supuesto respetando el distanciamiento social en, en esta pandemia que lamentablemente nos, digamos, sigue avanzando, y que también nos llevó de alguna manera, no solamente a nosotros como museo sino a ustedes del Instituto Antártico Argentino, corregime si estoy equivocado, a hacer toda una apuesta de contenidos en el marco de la virtualidad, ¿sí? la virtualidad y el ciberespacio también como un territorio, donde nosotros, si se quiere, como instituciones hermanas, el Museo y el Instituto Antártico Argentino, nos hemos proyectado en, en el ciberespacio. Y yo quería arrancar la charla, tomando en cuenta la charla anterior, que hablamos de Georgias y de Sandwich del Sur, hablamos del nexo subantártico, y aprovechar esta instancia, bueno, vamos a irnos más al sur. Contanos un poco, Pablo, que sos historiador, y, y tenés de alguna manera una, una mirada con perspectiva histórica de la Antártida, más allá de, de lo jurídico, ¿Cuáles son de alguna manera los inicios y los orígenes de nuestra soberanía en la Antártida? Y de alguna manera, ¿por qué nosotros como argentinos y argentinas podemos decir que vivimos en una nación bicontinental? Sí, bueno, en realidad eh, los fundamentos para la soberanía argentina, eh, o sea, de la Antártida argentina, ¿no? Eh, no son solo históricos, hay de todo tipo, también hay fundamentos eh, geológicos, de continuidad geológica, de continuidad geográfica, eh, que son mucho más atrás que, que la historia. ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar solamente de la parte histórica porque es eh, lo que me especializo. Eh, uno podría decir que incluso Argentina hereda su territorio antártico de España, ¿no? en el sentido, bueno, por la bula papal, el tratado de torrecillas y demás... Pero bueno, no nos vamos a ir tan, tan atrás, eh, más allá de, de esta cuestión de que se haya o no heredado un territorio español, eh, la verdad es que también es un territorio que Argentina se ganó por derecho propio, por todas las acciones que viene llevando, eh, en ese territorio prácticamente desde su descubrimiento, ¿sí? o sea, la Antártida es el último continente en ser descubierto por el ser humano, eh, hay toda una serie de Descubrimientos oficiales paralelos, podríamos decir, eh, que se dan entre 1819 y 1820, ¿sí? que son bueno, los de Bellinghausen, ruso, Smith, eh, británico, Palmer, norteamericano. Pero eh, ya años antes de estos descubrimientos oficiales se sabe que había foqueros de distintas naciones que iban eh, a, a la península antártica, a las islas de Arayetán del Sur, por ejemplo, a la isla de Excepción, a cazar focas. ¿No? Eh, Hacer su trabajo. Y eh, hay pruebas, hay indicios y hay también pruebas eh, de documentos de que había foqueros de río Platense, o sea, de, de, de las Provincias Unidas del Río, de eh, las Provincias Unidas del Sur, ¿no? que estaban, habían nacido ahí hace muy poquito, eh, que se dirigían a esas, a esas islas, a, a cazar focas, pero que no decían nada, no, no daban la posición exacta de las islas, ni hablaban de ese continente nuevo porque eh, no querían competencia. ¿No? Entonces, eh, hay documentos argentinos, por ejemplo, en 1818, donde se habla de, eh, bueno, se autoriza a uno de estos buques a ir a cazar a esas islas, entre comillas, ¿no? islas que están a la altura del Polo Sur. ¿no? Ahí es donde está Aguirre, claro. ¿no? Esas son las autoridades, eh, son tal Aguirre, ¿no? Claro. Eh, entonces, ya desde ese momento, Argentina está presente en el continente, incluso antes de, de su descubrimiento oficial. Digo, presente de forma privada a través de estos foqueros, pero también legislando sobre ese territorio, ¿no? Esto es, es muy importante. Después, eh, bueno, después, muy poco después tenemos la creación de, de la comandancia de Malvinas, ¿no? Eh, lo que va a ser un, un paso para atrás va a ser, bueno, la, la, la, la ocupación ilegal británica de Malvinas, ¿no? Justamente la creación de, de la comandancia tenía que ver también con controlar un poco este... Esta acción desenfrenada de, de ciertos países, eh, de, de los foqueros de, de ciertos países, ¿no? Hay una fiebre foquera en esos primeros años, eh, posteriores al descubrimiento oficial de, de la Antártida, que llega más o menos a una espiral prácticamente casi extincionista, ¿no? Después esto va a ir cayendo. Pero ¿por qué digo de algunos países, no? O sea, algo parecido vamos a tener en Georgia, esto habíamos hablado un poco en la, la charla la vez pasada sobre las islas subantárticas. Si vos te fijas, bueno, en Georgia es la primera población en las Georgias del Sur, fue una población de la, o sea, un asentamiento de la Compañía Argentina de Pesca, en Gritviken, eh, donde, bueno, la Armada Argentina también ayudó a instalar esta, este primer poblado, esto en es 1904, al año siguiente eh, tenemos la instalación del, eh, del Observatorio Meteorológico Argentino, geomagnético, ahí en Greetweken también. Eh, bueno, y al principio la única compañía que actuaba en las Georgias Era la compañía argentina de pesca, ¿no? la única compañía ballenera Después, con la ocupación ilegal británica, que se da de facto eh, dos años después Empiezan a llegar un montón de compañías eh, de otros países, balleneras ¿no? de europeas más que todo Y lo que se va a dar también con estas compañías es algo muy parecido a lo que pasa ahora en el mar argentino ¿no? Que es... O sea, tenemos la pesca, digamos, realizada por, por compañías argentinas, ¿no? Que digamos, ya tienen más o menos a, a, a cuotas, a, a cuidar el recurso, ¿no? Porque es un recurso, que es el recurso, el único recurso que ellos tienen, ¿no? Pero después, eh, bueno, en estas compañías eh, balleneras eh, que van a venir de afuera también va, se va a dar como una especie más de caza desenfrenada, ¿no? eh, sin cuidar tanto el recurso, ¿no? al punto que se va a llevar en la década del 50 prácticamente casi la extinción ¿no? de, de, de algunas especies de ballenas. Eh, después, sumo, bueno, perdón. Sí, eh, que hay un día, hay una efeméride, digamos, de la Antártida, antes de ir a la, a la década del 50 y 40, que es de alguna manera tu eh, especialidad, que eso se refleja muy bien en, en tu famoso libro, digamos, La pugna antártica. pero ahí vos mencionaste 1904, ¿no? que es como un año clave, no solamente en Georgia del Sur, sino también eh, que se toma como el hito del comienzo de la soberanía eh, argentina en la Antártida, porque a partir de ese momento... Si mal no, no recuerdo, 22 de febrero, que es la, el día de la Antártida Argentina Nos asentamos de forma permanente en la Antártida ¿sí? y, y de forma, y, y digamos, eh, una vez que nos asentamos no nos fuimos más Seguimos hasta el día de hoy Contanos un poco cómo fue ese episodio Sí, bueno, en realidad ese episodio que mencionás y este otro que mencionaba del asentamiento de la Compañía Argentina de Pesca en Gritviken, en Georgias, los dos son efecto, de alguna forma, consecuencia del rescate que Argentina hace de la expedición antártica sueca de Otto Nordenholt eh, un año antes, en 1903. ¿sí? A esa expedición, bueno, había naufragado el barco a la expedición de la Antártida, Hacía dos años que, que estaban los invernantes ahí en la Antártida. Entre los invernantes estaba Alférez eh, José María Sobral, que fue el primer argentino que invernó a la Antártida y realizó eh, tareas científicas. Lo hizo durante dos años porque, como naufragó el barco, se tuvieron que quedar un año más a invernar. Bueno, ese rescate que realiza la, la Corveta de Uruguay en 1903 tuvo, o sea, eh, repercusión mundial. ¿no? Eh, va a tener toda esta serie de consecuencias de que se va a instalar esta, este asentamiento en Gritví, que nos vamos también a hacer cargo del observatorio meteorológico que estaba en, en la isla Lauri, en las Orquedas del Sur, porque lo que le da el rescate, este rescate de la corbeta Uruguay, comandado por Elisa, a Argentina, es eh, conciencia de que tenía los medios eh, materiales y humanos como para poder proyectarse finalmente a la Antártida, ¿no? a, a, a la Antártida Argentina. En realidad eso ya estaba en los planes eh, de Argentina ya desde el siglo XIX. ¿no? Habían planes de, de instalar bases científicas, eh, de, de incluso de hacer explotación de ciertos recursos, eh, incluso de, bueno, de exploración también. Eh, más que todo en 1880 donde surgen varios, varios proyectos para ir a explorar la Antártida, pero eh, Argentina estaba más que todo concentrada en ese momento en la cuestión de Patagónica, también por, eh, por Chile, que estaba avanzando también hacia, hacia el sur. Entonces, des, el Estado de argentino decide concentrar los, los recursos ahí en la Patagonia y dejar la Antártida para, un, para más adelante. Eh, bueno, bueno, ahí, ahí que quería es resaltar esto que estás mencionando, que es muy interesante y sobre todo para quien se está sumando al ciclo y está incorporando este conocimiento antártico, si se quiere, para adjetivarlo de alguna manera que es que se consolida nuestra soberanía en la Antártida como episodio histórico el, eh, a raíz de un, de un hecho solidario, ¿sí? que era rescatar el naufragio de, de una expedición sueca, corregime ¿no? si, si, si me equivoco. Sí, es sí, interesante esto. Sí, una expedición sueca a la que le habíamos dado ayuda, el Estado argentino le había dado ayuda y estaba participando también este marino argentino realizando tareas científicas. Es como que, si vos mirás un poco la, la historia antártica argentina, está esta primera presencia que mencionábamos recién, viste, de los foqueros, de los, las autorizaciones a los foqueros, el tema de Malvinas, y después, por la ocupación eh, ilegal de, de Malvinas por parte de los británicos, y también por esta serie como de, eh, de enfrentamientos internos ¿no? entre unitarios y federales, ¿no? que el país por décadas se va a ir como desangrando en estos conflictos internos, hasta que recién se logra, digamos, una consolidación del Estado Nacional a fines del siglo XIX, esto va a retrasar, de alguna forma, eh, esa primera proyección ¿no? que, que estaba haciendo Argentina en su territorio antártico. Se va a retomar en los planes, como te digo, a fines del siglo XIX, pero solo en los planes, porque en realidad se, se pone como prioridad otra cosa, otro territorio, y recién eh, ahí, con este rescate, esta ayuda y, y rescate, Argentina va a decir, bueno, Ahora sí tenemos los medios humanos y materiales como para poder eh, proyectarnos eh, a, a nuestro territorio antártico. Y la, algunas de las consecuencias de este rescate va a ser justamente, como te decía, lo de la Comunidad Argentina de Pesca en Georgia, del sur, lo de, y esto que mencionaba vos, de que nos hacemos cargo de la, del observatorio que había instalado una expedición antártica escocesa en, en las Islas Orcadas. Los escoceses Hacen la expedición en 1903, instalan este observatorio meteorológico geomagnético. Se quedan ahí un año, cuando el, el jefe de la expedición, Bruce, vuelve a Buenos Aires, dejando a, a un grupo muy reducido en las islas, vuelve a Buenos Aires y, y él le quería entregar este observatorio a, a algún país para que continuara con, esas, con esos trabajos, porque ellos ya tenían que volver a Escocia después de un año. Entonces, eh, bueno, Bruce. Dice, eh, en realidad le corresponde a Argentina, porque entiendo que este territorio es argentino, y aparte cuando vuelve, vuelve unos días después de que había vuelto a la corbeta uruguaya a hacer rescate, y dice, no, bueno, sin duda es Argentina la, la, que, la que tiene que hacerse cargo, de esto la que tiene que continuar estos estudios, ¿no? no solo por una cuestión territorial, sino también por una cuestión de capacidad antártica. ¿no? Y, y también la actitud, esto que vos decías, de solidaridad, ¿no? de, que la Antártida es muy importante. Eh, quiero resaltar eso que estás mencionando porque es, es muy interesante, digamos, para, para desglosarlo, de que nuestros argumentos de soberanía no es que, es, si se quiere, son caprichosos, digamos, no son más que sólidos y hasta me atrevo a decir no. que somos uno de los países, entre comillas, mejor plantados a la hora de argumentar nuestra soberanía, tanto en el Atlántico Sur como en la Antártida, y así no. como en alguna época, en el siglo XVIII, los franceses fueron los primeros en instalarse en Malvinas, cedieron, digamos, eh, su instalación a España, y de España pasaron a ser argentinas, acá hay como un fenómeno medio parecido, hubo una instalación escocesa breve, y que quienes participaron, este bruce sería como una especie de bugambil antártico, ¿no? que al momento de, a pesar de hacer esa instalación en las Islas Orcadas, va, se dirige hacia Buenos Aires, hace una sesión eh, de la Argentina, porque está haciendo un reconocimiento de que hay una especie de continuidad casi hasta natural de soberanía, ¿no? y, y es interesante mencionar, esto ya es una apreciación personal, ¿no? Que siempre se habla de nuestro país como que, bueno, somos un país de segundo, un país de tercera, ¿no? Siempre se critica a nuestro país, eh, y acá es, es interesante destacar que la Argentina, en, en, en la visión de, de Bruce, este escocés, era quien tenía además la estructura y la capacidad para poder sostener esa proyección hacia a la Antártida, digamos. ¿no? Sí, sí, y, y, y no se equivocó, porque, o sea... Argentina toma posesión del observatorio Norcadas y hasta el día de hoy mantuvo una presencia continua, ininterrumpida, con ciencia, eh, o sea, constante, desde ese momento hasta hoy en día. O sea, es algo que no tiene ningún otro país en la Antártida. Los países que siguen en la lista, digamos, de presencia permanente, recién la van a tener a partir del 40 o 50. ¿sí? O sea, eh, llevamos como... 40 o 50 años, estamos 40 o 50 años adelantados, ¿no? Al resto de los países con presencia permanente en la Antártida. Eh, Fíjate que después, cuando los británicos emitan una carta patente del monarca del Imperio Británico, eh, en 1908, una carta patente que re, va a reclamar el territorio antártico, reclaman los británicos, que cubre todo el argentino y el chileno, ¿no? también la Georgia, la Sandwich, y ese, esa primera carta patente reclamaba, incluso, además de Malvinas, Tierra del Fuego, el sur de Patagonia, el sur de la región de Magallanes, de Chile, o sea, una cosa increíble. Después la corrigieron en 1917 y dijeron, bueno, solo eh, Antártida, Malvinas, Georgia, hace Sandwich, ¿no? Solo, entre comillas. Eh, pero fíjate, reclaman, hacen esa carta, emiten esa carta patente, y en ese momento no había ningún británico, o sea, en forma permanente en la Antártida. Pero sí argentinos. Los únicos que estaban ahí en la Antártida, en ese territorio, que ellos estaban diciendo, es nuestro, eran argentinos, viviendo ahí en forma permanente. No había ningún solo británico. Había alguna que otra expedición que iba. Eh, Permitime el ping-pong con Malvinas. ¿no? Eh, esto que mencionás es... Claro, como que los británicos tienen pretensiones de soberanía. Pero sin hacer ejercicio de soberanía. Es como que desde Londres, digamos, en el caso de Malvinas, ellos decían que cuando se fueron en 1774 dejaron una placa de plomo Y que esa placa de plomo era una especie de indicio de soberanía ¿no? Casi por streaming, ¿no? a distancia Y lo mismo pretendían con, con la Antártida en 1908 Sí, sí, es la época del auge del imperialismo europeo ¿no? O sea, la mitad de África era británica O sea, la parte de Asia, bueno, el Caribe O sea, colonias por todo el mundo eh, y el, el plan explícito, porque esto lo, lo, lo, lo van a decir funcionarios británicos ahí en la década del 20, va a ser poder lograr el control de toda la Antártida, reclamando algún, una, un sector ellos, otra parte de los australianos, otra parte de los neozelandeses, que en esa época eran podríamos decir parte del imperio, de alguna forma. Eh, pero bueno, se encontraron con algunos problemas ¿eh? en medio de ese plan imperial, digamos. Después sí, con la descolonización en la década del 40, 50, eh, van a ir perdiendo buena parte de, de los territorios, ¿no? de las colonias, pero no todas, eh, como sabemos bien. ¿no? Eh, Ahí te quería sumar eso de que, bueno, se encontraron con problemas, ¿sí? Ahí vos mencionaste la década del 40, la década del 50, ese reordenamiento después de la Segunda Guerra Mundial, y esto en, en tu libro lo, lo reflejas muy bien, ya directamente en la etapa. Hay dos figuras, digamos, que son de nuestra historia, si se quiere, historia sudamericana, eh, que son el general Perón y el general Ibáñez del Campo. ¿sí? Contarle un poco a la gente, y que eso vos resaltás esto en tu libro, ¿cómo fue esa solidaridad argentino-chilena a la hora de discutir eh, la soberanía sobre, sobre la Antártida? Sí, bueno, hay una cuestión... De que eh, generalmente cuando hablamos de Chile y Argentina Y hablamos o, bueno, de, de, de, de Antártida Lo primero que piensa generalmente el, el, el que escucha esto eh, Es, bueno, pero en realidad eh, Chile no es un aliado no Piensan en todo el tema del Beagle O en Malvinas Y en realidad en, en la cuestión Antártica en esa época O sea, la alianza entre Chile y Argentina fue muy estrecha. O sea, fueron aliados polares totales en contra de, del Imperio Británico. Eh, hay, hay un par de incidentes que no, no, no voy a contar por, por cuestiones de tiempo, pero bueno, el, en 1953 los británicos destruyen un refugio chileno y uno argentino y se llevan prisioneros a, a los marinos argentinos que están en ese refugio, esto es la isla de Excepción. Justamente estaban reunidos, Ibañez del Campo y Perón, y bueno, Van a responder de forma muy enérgica a los dos, eh, apelando también en, en, en la OEA, de hecho, y van a decir al Imperio Británico que cualquier otro ataque eh, a cualquiera de los dos países en la Antártida iba a ser eh, respondido de forma conjunta por los dos países. Eh, ya veníamos desde algunos años antes, el 47, 48, con reuniones con Chile, eh, de hecho se estaba, ah, ahí se los dos países reconocen la existencia de una Antártida Sudamericana, ¿no? que es, eh, le pertenece solo a Chile y Argentina y a ningún otro país. Eh, como dicen en ese momento los, los diplomáticos de los dos países, que firman varios documentos respecto a, a esta Antártida Sudamericana, que comprende el territorio reclamado por los, los dos países. ¿no? Eh, pero sí, la alianza con Chile la verdad, en, en esa época fue... Increíble. Incluso ya hay, en, a principios de siglo, hay unas primeras reuniones, eh, en un primer diálogo, en 1906 eh, y 7, por el tema de que, bueno, nosotros estábamos ya en forma permanente en la Antártida, ellos estaban empezando a planificar también, de alguna forma, ir hacia la Antártida. Entonces tenemos una serie de reuniones, entonces empieza a hablar de una Antártida americana, pero que también era chileno-argentina. Se trató, se intentó en, en las reuniones tanto de 1906 como la de 1947 28, de ponernos de acuerdo en, en fijar algún límite antártico entre los dos reclamos, eh, porque hay una parte que se superpone, eh, pero bueno, no, no, no, no se tuvo éxito en eso. Y justamente eh, al no ponernos de acuerdo en 1906 sobre, sobre, este, sobre, sobre estos límites, eh, esto fue aprovechado por el Imperio Británico Fíjate, las reuniones son ahí 6, 7 Estos primeros diálogos de alguna forma eh, Y en 1908 los británicos emiten la, la carta patente ¿no? Es eh, bastante clara la, la relación entre una cosa y la otra Y bueno, volviendo a ir a lo que hablábamos de Orcadas antes Cuando uno dice presencia permanente desde 1904 ¿no? Y continua, eh, está bien yo 40 años ¿no? eh, de, más que, que los otros países, 40, 50 años, pero no, no es una cuestión solamente de, de tiempo, ¿no? de, de, de mayor antigüedad, sino que esto tiene que ver también con eh, haber creado, de, una forma, de, de alguna forma, haber sido la vanguardia de, de la humanidad en la Antártida, porque si vos te fijás, el sistema de, de, de presencia, la forma de presencia que se instala ahí en Orcas, en 1904, con Argentina, eh, que es la de dotaciones de científicos y técnicos que invernan y se van renovando año a año, ¿no? como si fuesen un ciclo, como si fuesen generaciones, ¿no? eh, es la presencia que después va a ser hegemónica en la Antártida, lo van a utilizar todos los países cuando se instalen de forma permanente, todos los países van a utilizar eh, esa misma forma de, de presencia. ¿no? Eh, sí, se van a enviar expediciones de verano con científicos de verano, pero la, la, la presencia humana permanente en la Antártida va a ser así. Y en eso fuimos los, los primeros. ¿sí? O sea, a modo de, de generaciones, de forma cíclica, las dotaciones se van renovando de forma anual, ¿no? Eh, esto tiene un montón de implicancias también, en a, hasta incluso en, bueno, en la vida cotidiana, cultura, eh, que se va desarrollando de alguna forma, una especie, podríamos decir, de, de tradición de los antárticos. ¿no? De hecho, si vos entras a Báser Caso, o cualquiera de las bases permanentes eh, argentinas, vas a ver que cada dotación deja eh, su foto, ¿no? como, como si fuesen ciclos, como si fuesen generaciones. ¿no? Y hay conocimientos, prácticas... Que se van pasando de dotación en dotación, eh, de ciclo en ciclo. Eh, y de alguna forma, uno puede llegar a arrastrar algún tipo de tradición, de, de cultura antártica o de identidad antártica argentina que, que se fue desarrollando a lo largo del, del siglo XX y sigue ahora del siglo XXI. ¿no? Bien, me gustó mucho ese concepto de identidad antártica, ¿no? porque de alguna manera lo que nosotros expresamos del museo, o sea que es, es el museo Malvinas, digamos, pero digamos, este ciclo que es soberanía y memoria nos permite de alguna manera también abarcar otros espacios que hacen a nuestra soberanía nacional, y bueno, hace un par de, de transmisiones estuvimos hablando con el Ministro de Cultura y hablamos esta es de esta cuestión en los aspectos de, de la construcción de una identidad que tenga perspectiva de, de soberanía. Y ahí te, te quería sumar, eh, que bueno, es justamente donde vos te estás desempeñando ahora el Instituto Antártico Argentino, porque la idea también de este ciclo, además del de, bueno, contexto de la pandemia, del, del distanciamiento, ¿no? de, de apostar a los contenidos en el marco de la virtualidad, también queremos aprovechar desde este espacio y desde este ciclo difundir los espacios del Estado Nacional, quienes contribuyen de alguna manera y hacen a la estructura de, de alguna manera de, de nuestra soberanía eh, nacional. Porque si Malvinas no es un tema que está en la agenda mediática, imaginemos la Antártida, ¿no? Es como que, bueno, estamos todavía tratando de, de hacer que esto forme parte de, de la agenda nacional. Contanos y contale a la gente, sobre todo, que nos está escuchando, qué es el Instituto Antártico Argentino, cuál es su origen, en qué época se creó y, y en qué consiste. Bueno, el Instituto Antártico Argentino se crea en 1951, el 17 de abril, justamente, bueno, ahora estamos en el 70 aniversario del, del instituto, lo bueno el presidente Perón por decreto, eh, y eh, en realidad lo venía la idea la venía impulsando eh, el entonces coronel Hernán Pujato, eh, del ejército argentino, que había sido compañero de, de Perón en la escuela de militar de montaña, eh, ambos eran montañeses. ¿sí? Eh, Pujato venía impulsando esa idea ya desde 1948, o sea, la ciencia argentina estaba presente en la Antártida desde principios del siglo XX, pero lo que no teníamos era una institución científica eh, que organizara, centralizara eh, la, la, la actividad eh, científica antártica y eh, también que esté compuesta, digamos, por eh, especialistas antárticos. ¿no? Esto es, eh, digamos, a la Antártida hoy eh, van también científicos de otras instituciones, o sea, van personal técnico del Servicio Meteorológico Nacional. Eh, eh, con nosotros van también gente de, de distintas instituciones, eh, centros del CONICET, o de universidades, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, eh, de la Universidad de Buenos Aires, eh, pero la diferencia, eh, o sea, lo que marca la diferencia de tener una institución específica antártica, que de hecho fue la primera del mundo, la primera institución científica exclusivamente antártica cuando fue creada, después nos siguieron otros países, eh, usaron el mismo modelo, eh, la diferencia de tener una institución específica es que vos tenés personal científico que ya tiene experiencia en el lugar, o sea, no es lo mismo trabajar en el medio antártico a trabajar en otros medios eh, de repente que, que no son tan extremos o tan distintos. ¿no? Eh, la Antártida por momentos es como estar en otro planeta. Eh, tenemos oxígeno, podemos respirar sin traje espacial, pero cuando tenés, no sé temperaturas bajo cero extremas, la meteorología, eh, bueno, la, la, la, la, no tenés árboles, no tenés, o sea, es, la, hay flora, pero es una flora que son líquenes, musgos, ¿no? Eh, es, es tan extremo, tan particular, que eh, ese es uno de los puntos a favor de tener una institución científica exclusivamente antártica, tenés gente ya formada en, en ese medio, que lo conoce, que sabe lo que es hacer ciencia en ese lugar, que sabe lo que es de repente que eh, tienen que ir a hacer un muestreo con temperaturas extremas bajo cero, o que de repente estás, me ha pasado a mí en los campamentos, yo qué no sé, de repente vas a un campamento que decís, bueno, esto es, no sé, tenemos que estar 5, 6, 7 días, tenemos que terminar el, el trabajo, ya no nos repliegan con los helicópteros para ir a otro lugar, a continuar el trabajo en otro lugar, y de repente te agarran temporales que duran días, eh, que tenés que estar en la carpa encerrado, temperaturas bajísimas, y, y terminas estando más de un mes en, en una isla desierta, ¿no? y como que todo eso eh, o sea, requiere un personal que tenga experiencia en, en la Antártida, que sepa manejarse con los medios específicos también, eh, o sea, es muy complejo eh, hacer ciencia en la Antártida, y esa es una de las cuestiones, eh, como te decía, fundamenta la, la creación del Instituto Antártico Argentino. De que se crea en 1951, o sea, se van incorporando científicos de distintas disciplinas que se los va formando en lo que en ese momento se llamaba técnica polar, ¿no? que es esto, todo esto que te digo, ¿no? de, de cómo manejarse, sobrevivir y trabajar en, en ese medio tan particular. Eh, y una de las particularidades también que tiene el, el Instituto Antártico Argentino. Eh, que es, bueno, una de las cuestiones que a mí más me gusta de, de trabajar ahí, aparte bueno, de toda, eh, todas las compañeras y compañeros eh, que tenemos, es eh, la gran diversidad de disciplinas científicas que, que tenés ahí. Porque, o sea, una de las cosas que más disfruto, bueno, ahora no tenemos trabajo presencial, pero en algún momento vamos a volver a tenerlo, eh, es que vos te sentás a trabajar y yo qué sé, a la... A la no sé, sea, atrás mío tengo una bióloga marina eh, que trabaja, no sé, con Krill, enfrente tengo un glaciólogo, después tengo una paleontóloga, eh, un climatólogo, es, eh, no sé, es una diversidad muy grande eh, la que tenéis y, y las charlas, los alumnos se da todo un diálogo eh, interdisciplinario muy bueno. Eh, eso también creo que es una ventaja un potencial muy grande que, que tiene el instituto. En algunas áreas de trabajo lo hemos explotado, como por ejemplo en, en Caleta Potter, donde tenemos la base camino y se dan trabajos interdisciplinarios muy buenos apuntados al cambio climático, ¿no? a los efectos del cambio climático, eh, y a otras cuestiones también, eh, pero creo que todavía podemos avanzar muchísimo más en, en ese camino. Bueno, y eh, digamos, la función del Instituto, desde, desde que nace, de alguna forma, es eh, no solo la ciencia por la ciencia, sino también la ciencia por la soberanía. ¿no? O sea, no se puede defender lo que no se conoce, y, y qué mejor que la ciencia para, para conocerlo. ¿no? Ese continente que, que en ese momento era tan inexplorado, desconocido. ¿no? Eh, de hecho, bueno el Instituto se crea en 1951, y fíjate que en 1957-58 tenemos el Año Geofísico Internacional. Esto es un evento eh, que, bueno, el mundo científico es conocido, por fuera del mundo científico no tanto, pero fue el evento científico más importante, quizás, eh, de la humanidad a nivel mundial, ¿no? Participaron más de 30.000 científicos de más de 60 países eh, en un año de, de intensa actividad solar eh, y decidieron también que uno de los ejes más importantes del año geofísico iba a ser la Antártida. La Antártida... Estuvieron 12 países ¿no? Con, haciendo ciencia. Eh, uno de ellos fue a Argentina, a través del Instituto Antártico. El Instituto Antártico fue clave en el año Geofísico Internacional. Se hicieron estudios de aurora, estudios de biología, glaciología muy importantes. Eh, y no es casual, fíjate, que dos años después, va eh, en realidad un año después de que termina el año Geofísico Internacional, se firma el Tratado Antártico y los países que firman el Tratado Antártico eh, son esos países que habían participado en la Antártida en, en, en la Antártida en el año Geofísico Internacional y habían creado el SCAP, que era el comité para, digamos, científico para la investigación Antártica o sea vos fíjate cómo está unida la ciencia a la soberanía o sea esa participación de alguna forma en el año Geofísico Internacional eh, con la ciencia Argentina que, que logró ese lugar destacado fue lo que de alguna forma nos habilitó también Aparte de toda la historia que tiene La continuidad geográfica y todo Pero fue lo que nos eh, Nos puso dentro De ese grupo de países Que decidieron dar este, este nuevo marco legal eh, Este nuevo modus vivendi Podríamos decir eh, A la Antártida ¿no? o sea, Y ahí nos transformamos en signatarios originales Y reclamantes Del, del Tratado Antártico Que bueno, de hecho ahora en un par de meses se cumplen eh, 60 años de, de la ratificación del tratado, ¿no? En 1961. Muy, muy interesante entonces, esto entonces... Que, que, que mencionás, porque, o sea, dijiste muchas cosas, voy a tratar de alguna manera, ir oh. a... No, no, no está perfecto, está perfecto. Voy, voy a destacar la multidisciplinaridad científica o la interdisciplinaridad científica como forma de construcción de soberanía, ¿sí? Porque también para quienes nos están escuchando... Eh, siempre se habla del CONICET, se habla de los científicos, del rol de los científicos argentinos en, en nuestro país, y, y a, veces, a veces lo decimos como, un, como una consigna abstracta, y a veces nunca está de más, digamos, eh, focalizar en cómo eso se traduce en hechos concretos, digamos, ¿no? Porque uno por ahí piensa, bueno, paleontología, glaciología, puede ser oceanografía, suenan por ahí como disciplinas científicas que por ahí están muy lejos de... De, de, del ciudadano común, digamos, ¿no? Y, y por ahí ver cómo eso, que, que parece tan abstracto o tan difícil de alcanzar, porque además son disciplinas muy específicas, que también requieren de una formación, eh, digamos, constante, eh, digamos, y, y fuerte, Digamos, también se traduce en, en, en hechos de soberanía que después replican también en la vida cotidiana, es como que hay un ida y vuelta digamos, en ese sentido. Y donde no existe la grieta, digamos, algo que tanto se habla permanentemente, eh, eh, y nosotros también desde este ciclo queremos eh, resaltar que cuando hablamos de soberanía, cuando hablamos de Malvinas, de joyas del Sur, Centro del Sur y de Antártida, no hay grieta posible. Digamos, ahí eh, son estos eh, pocos hechos donde podemos decir que se genera una especie de, de espíritu argentino comunitario y, y, y nos unimos por, por una misma causa. Y, y, y hablando del Instituto Antártico Argentino que, que explicaste recién, para quienes nos están escuchando, ¿De quién depende el Instituto Antártico Argentino? ¿Depende de Cancillería? ¿Depende de Defensa? ¿Dónde ubicamos en el organigrama del Estado Nacional al Instituto? Sí, bueno, cuando lo crea Pujato en 1951, él eh, precisamente lo, lo, lo hace depender, eh, bueno, o el decreto de Perón, de la Secretaría de Asuntos Técnicos, ¿no? O sea, digamos, en, en ese momento es donde se toma conciencia de la importancia de la ciencia para la soberanía. Y no vamos a ser solo nosotros, el único país que toma eh, conciencia de eso es la Antártida, ¿no? eh, De hecho, un general chileno en ese momento, en el año geofísico, dice En la, Antárt en la Antártica, pues yo decía Antártica, no dice Antártida En la Antártica el arma es la ciencia, dice, ¿no? O sea, el arma para la soberanía eh, Bueno, en ese momento lo crean dentro de la Secretaría de Asuntos Técnicos Después va a pasar eh, a Defensa eh, en 1971, en 1970 se crea la Dirección Nacional del Antártico Y ahí el eh, Instituto pasa a depender de la Dirección Nacional del Antártico En realidad es como, eh, es como una institución, que, una misma institución que tiene dos patas ¿no? el, el Instituto Antártico Argentino, o sea, es DENIA y Y Denea, la Dirección Nacional del Antártico, sería más la parte política eh, de, de política antártica, ¿no? de gestión ambiental, de logística eh, la parte administrativa del de, de instituto, podríamos decirlo. El instituto es, de alguna forma, la parte científica eh, de la Dirección Nacional de Antártida. ¿No? Es como la misma institución o dos instituciones eh, unidas. Eh, esto es de 1970. Siguen bajo defensa hasta el 2004. En el 2004 eh, pasamos a, a depender del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, eh, dependiendo de ahora lo que es la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlánticos, ¿no? eh, que está a cargo de Daniel Phillips Bien. Y vos, y de ya, después paso le contamos a quienes están viendo, eh, queremos adelantar el agradecimiento de tu presencia aquí porque no hace poco estuviste en la Antártida eh, Desembarcaste hace no mucho acá en Buenos Aires, acá que estamos en, en el Museo Malvinas y el Atlántico Sur De paso para retomar un poco, que nos están viendo, los seguimos invitando a que se sumen a seguir a nuestras redes A nuestra página de Facebook, a suscribirse a nuestro canal de YouTube Y Pablo, estuviste en la Antártida eh, La charla anterior, el año pasado, la transmitimos, vos estabas en el Irizar Estabas literalmente arriba del buque Irizar, previo ¿sí? a zarpar en dirección a la Antártida. Contanos un poco cómo fue esta campaña Antártica 2020-2021, y de paso para quienes nos están escuchando, sepan qué es una campaña Antártica, en qué consiste y cuáles son sus características. Sí, bueno, eh, campañas Antárticas, bueno, tenemos campañas Antárticas de verano, pre-campañas y campaña de invierno, se podría decir, ¿no? o, o invernada también. En la campaña antártica de verano, que es bueno, la que realizamos ahora, este año pre-campaña no tuvimos, pre-campaña es lo que se hace, digamos, en primavera, podría decir, o sea, antes del, del verano. El año fue muy particular eh, por, la, por la pandemia, no eh, hubo varios países que directamente no, no hicieron ciencia en la Antártida, no, no, no, no enviaron... Campaña, o se limitaron a relevar sus bases Si tienen abastecer y relevar las dotaciones Si es que tienen bases permanentes Otros ni siquiera abrieron la, las bases eh, Pero bueno, la Argentina se tomó la decisión De no hacer campaña antártica La, la pre-campaña, ¿no? no abrir las bases de, de verano eh, Pero sí hacer el, el relevo y el abastecimiento De las bases permanentes, eso había que hacerlo Sí o sí, no había forma de, de no hacerlo y, eh, bueno, y de todas formas se redujo el, el personal que participa de las campañas, eh, también el personal científico, o sea, fuimos muchos menos este año de lo que vamos generalmente. Eh, la campaña antártica de verano suele empezar en noviembre eh, hasta, y dura hasta marzo. ¿no? Noviembre y diciembre dura hasta, hasta marzo, puede durar hasta abril, como duró ahora. Pero en esa campaña que se realiza eh, con distintos buques, eh, siendo el, el principal el rompehielos a la almirante eh, también participan algunos avisos eh, de la Armada. También, bueno, tenemos eh, la vía aérea ¿no? con los Hércules de la Fuerza Aérea. Eh, en esa campaña, se, lo que se hace principalmente es abastecer las bases, relevar las dotaciones que, que van a invernar, y se lleva también eh, científicos que invernan, y técnicos, y científicos eh, técnicos de verano, que eh, durante la campaña tardía de Verano realizan tareas científicas. ¿no? Eh, bien, esta campaña, como te decía, fue muy reducida por, por cuestiones sanitarias. ¿no? El objetivo principal, eh, el lema principal de la campaña... Eh, era no introducir el COVID en la Antártida, y, y le lo pudimos cumplir, o sea, con distint, bueno, cuarentenas y distintos tipos de medidas preventivas. Eh, bueno, fue muy difícil, muy complejo, pero la verdad que es una alegría muy grande que, que, que hayamos podido tener una, una campaña de Antártida Verano, que hayamos podido eh, relevar a todas las dotaciones eh, sin eh, introducir el, el COVID en, en la Antártida. Lamentablemente sí hubo eh, otros casos, bueno, otro país que, que, que, bueno, no pudo lograrlo y terminó introduciéndose por lo menos a una de sus bases, hubo otro país también que tuvo que cancelar por eh, casos de, de COVID en, en un buque que iba hacia la, la Antártida, eh, pero bueno, la verdad es una alegría muy grande haber logrado ese, ese objetivo. Eh, bueno, la parte logística, digamos, eh, macro de la de las campañas antárticas y de la Antártida en sí, la realiza el Comando Conjunto Antártico, ¿no? que eh, de defensa. Ahí tenemos digamos, la, las tres fuerzas juntas, las tres fuerzas armadas juntas, eh, realizando la, todo lo que es la parte logística, eh, de las bases, y bueno, de las seis eh, bases permanentes que tenemos, cinco... Eh, dependen justamente del de Comando Conjunto Antártico. Hay también científicos en esas bases, o sea, son bases con una finalidad científica. Eh, y una depende de la Dirección Nacional de la Antártida, el Instituto Antártico Argentino, que es la, la base Carlini. Eh, bueno, aprovecho y así, te pregunto, sí. ¿cuántas bases tiene la Argentina en la Antártida y, y cómo se posiciona nuestro país? Eh, con ese promedio o con esa cantidad de bases en relación a, a los demás países de, del mundo? Bueno, Argentina es el país que más bases tiene en, en la Antártida, tenemos seis bases eh, permanentes que están abiertas todo el año, con dotación todo el año, y eh, actividad científica también permanente, y después tenemos siete bases de verano, eh, que se suelen abrir en, en la temporada de verano, algunos años esa, esas bases, puede ser que no se abran, por alguna cuestión particular, quizás porque no hay mucha demanda de trabajo científico en, en el lugar. Y después tenemos también algunas bases que se han instalado en su momento y después bueno quedaron desactivadas o, o se perdieron porque estaban instaladas en barrera de hielo y esa barrera de hielo avanzó y bueno terminaron en un témpano y terminaron en el fondo del mar. ¿no? Eh, eso es algo que le pasó a varios países, eh, como la base Ellsworth o la base Belgrano 1. Tenemos la base sobral también, que está bajo hielo, como 15 metros bajo hielo. De hecho, uno de los proyectos de arqueología que tenemos, la arqueología en hielo, es eh, ir a recuperar objetos de, de esa base. Eh, bueno, y justamente decía, re, esto que te decía, las bases que se fueron flotando en témpanos, ¿no? eh, hace poco Lorcas, un invernante nuestro del instituto y uno de un guardaparque, cumpliendo ¿no? con, su, con su trabajo de mantener... Eh, de cuidar el medio ambiente, también vieron flotando dos tachos de combustible de 200 litros, bueno se metieron con los trajes antiexposición toda la rompiente, lo sacaron imagínense el frío que hace ahí ¿no? En temperatura bajo cero, el mar no se congela porque es salado pero es temperatura bajo cero sacaron estos tachos y tenían las inscripciones raras, nos pusimos a investigar y descubrimos que en realidad eran de, de una base eh, eh, estadounidense, perdón, que había sido instalada en 1956, en el, en el 56, 57 para el año geofísico, del otro lado de la Antártida, en eh, la Rueda de Hielos de los Ross. Esa base, bueno, quedó sepultada por hielo, después en el 87 salió flotando en un témpano, también. Parte de ese témpano llegó a Orcadas en el 2002, se quebró en varias partes, algunas partes llegaron a Georgias, y, o sea, al parecer estos tachos de combustible habrían llegado desde el otro lado de la Antártida, navegando miles de kilómetros hasta Orcadas, eh, en, en una parte, de en uno de esos témpanos, se derritieron bueno, y salieron los tachos recién ahora, y los rescataron eh, el invernante nuestro es para cuidado del medio ambiente, ¿no? eh, Y bueno, o sea, una reliquia histórica, eh, encima lleno de combustible, una cosa, no se puede creer, los trajimos acá con el rompehielos, y bueno, nos vamos a sumar también como patrimonio histórico. Eh, Perdón, eh, eh, ¿sí? ese es un dato que yo no, no conocía, que me estoy enterando ahora, para que también se entienda la dificultad que es, la presencia permanente, porque si no queda que la presencia permanente es simplemente plantar una bandera y nada más, ¿no? Es una construcción constante de soberanía. Las bases se congelan, se, se transforman en un témpano, se desprenden, supongamos, del continente y salen a flotar. Y, y bueno, miembran base, las bases. Sí, o sea, es, bueno, es, esas bases que te, que te digo, por ejemplo, la, las nuestras, la, lo que era la base de Ellsworth y del grano 1. Eh, en realidad es la instala Estados Unidos Y después del año geofísico se, se la da a Argentina Y es la primera base gestionada directamente Por el Instituto Antártico Argentino Esas bases en una época se solían instalar Sobre la barrera de hielos eh, Iban con un buque, con un rompehielos generalmente Hasta el borde de la barrera Y ahí desembarcando el material instalaban la base ahí El tema es que bueno, las barreras de hielos van avanzando Y se van desprendiendo témpanos entonces, esas bases, por la acumulación de nieve, que se va transformando en hielo, van quedando enterradas en, en hielo. De hecho, la base del grano 1, cuando se desactivó eh, en el 78, las primeras instalaciones ya estaban 25 metros bajo hielo. O sea, ya desde el primer año, desde el segundo año, ya los que vivían en la base del grano 1, vivían bajo, bajo hielo. O sea, o sea, salían afuera para hacer los estudios, para trabajar, pero dormían, comían abajo de, del hielo, o sea, es una cosa increíble. O sea, es como vos decís, es un medio particular, digamos, ¿no? Sí, A muchos claro. le llaman hostil, yo veo que usas la palabra particular para no salvar hostil porque uno tiene un cariño, digamos, no, por la Antártida, pero, sí. digamos, instalarse en una base que ya el primer año está bajo hielo, y que en los sí. años subsiguientes ya queda esa instalación, entre comillas, inutilizada, porque es inaccesible, y además se desprende y, digamos, es, es realmente... Sí. Es una es es una proeza importante, digamos. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo diría quizás medio extremo podemos llegar a, a decir. Eh, hostil no, porque la verdad que es un lugar espectacular, hermoso, o sea, es, tiene una belleza increíble. También es, eh, o sea, es casi prístino, podríamos decir, es uno de los lugares del planeta que está menos contaminado y por suerte, bueno, lo seguimos manteniendo así. Esta campaña también, la verdad, fue un éxito por la cantidad de, de basura que se logró replegar de la Antártida, eso es importante no hay basura que quede en, en la Antártida eh, todos los países están obligados a la basura que generan sacarla del continente y procesarla no se hace una separación muy cuidadosa de los residuos eh, bueno, esta fue también un récord de, de los residuos que se, que se trajeron de, de la Antártida ¿no? comparado con todos los años anteriores tuvimos varios años también donde tuvimos el rompehielos eh, reparación por el incendio Y eso también nos frenó un poco En, en cuestiones logísticas eh, Pero sí, sí, el cuidado del medio ambiente Es uno de los pilares fundamentales ¿no? de, de, de la política Antártica Argentina ¿sí? Vos mencionaste algo, algo que decías sí. Sí, algo que decía Justamente Esta cuestión de, de lo que es el medio Antártico y, y lo que decías Del tema de la grieta ¿no? y demás la Antártida también, yo creo que tiene un potencial eh, muy grande a nivel nacional para la sociedad argentina, pero si vos te fijás, es, eh, es un lugar donde los que vamos y trabajamos allá, ¿no? Eh, como que dejamos de lado todas las diferencias. Eh, o sea, si vos te fijás, tenés, eh, bueno, civiles y militares trabajando juntos, eh, tenés las tres fuerzas armadas trabajando juntas, ¿no? Entre ellos, o sea, conocemos, bueno, sin hablar en Malvinas, la, la historia que ha habido, incluso también de, de, de enfrentamiento, digamos, entre las distintas fuerzas. Ahí las tenés a las tres juntas trabajando en conjunto, con un comando conjunto antártico. Eh, y también distintas instituciones eh, civiles. Eh, la verdad que trabajamos todos codo a codo, a la par, en, en todas las bases, en todos los medios. Eh, que no digo que en el resto del territorio nacional no se dé, sí pero ahí es como uno, uno, uno lo ve de forma cotidiana más clara, porque también uno está trabajando, digamos, eh, todos los días de la semana en la tarde no hay que decir, bueno, che, es, no sé, sábado, feriado, no, siempre hay algo que hacer, o sea, sea lo que es mantenimiento de la base, sea hace, hacer agua, en algunas bases eh, tenés que ir, cortar el hielo, poner un dedo al para hacer el agua, para tomar, para higienizarte, para cocinar... Eh, las tareas científicas, o sea, hay muchas que son todos los días salir a tomar mediciones, no y, y ahí es codo a codo, o sea, es, realmente hay una unidad eh, entre las distintas instituciones, entre militares y civiles, para, por, por, por un trabajo colectivo y un bien eh, social colectivo, no eh, por la ciencia y, y por la soberanía. De hecho es muy particular porque si vos te fijas, o sea, no, no, es una vida colectiva, eh, comunitaria, podríamos decir, donde uno comparte todo, o sea, no, no, no hay diferencias, todos comemos lo mismo, ¿no? compartimos los almuerzos, las cenas, eh, los espacios son también eh, colectivos de alguna forma. No hay diferencias, podríamos decir, de clases sociales, porque no, no es que tenés, digamos, una acumulación de bienes privados, ¿no? no es que tenés uno que es rico y el otro que es pobre, todos tenemos lo mismo, eh, o sea, la, la, la, los alojamientos que tenemos son prácticamente todos los mismos, puede ser que al jefe de base se le dé a un poco más de privacidad y de comodidad para que pueda hacer su trabajo, eh, bueno, digamos, un poco más tranquilo, eh, pero no, no no existen ni siquiera esas diferencias sociales o, o económicas. La verdad que uno no, no tiene un, un kiosco, ni un banco, ni, ni dónde gastar plata, así que cuando vas a Andalucía directamente no, no, no llevas dinero. eso <risa> sea, eh, y la, la, la ropa que te puedes llevar es muy reducida, así que si hay diferencias eh, de clase social, digamos, acá en el continente... Eh, en el continente americano Eso queda de alguna forma diluido También allá eh, Entonces sí, es... ¿Eso crees que... vos, perdón? que hace al espíritu antártico? De alguna manera Sí, yo, sí, sí, creo que hay O sea, justamente Leal El, el general Leal, que es eh, bueno, fue el comandante De la expedición terrestre al, al polo sur De la operación 90 Fue el primer director también de la dirección nacional Del de Antártico O sea, él tenía una frase que era Algo así como la Antártida eh, obliga a, a ser amigos, ¿no? O sea, obliga a esta cuestión de cooperación, de solidaridad, eh, y en las bases antárticas argentinas lo que se da también es, o sea, esta solidaridad y, y este que también trabajo en conjunto dejando de lado las diferencias eh, por, por un bien nacional, ¿no? Por un bien nacional y también para, para toda la humanidad, ¿no? Que es la, la ciencia. La, la, y bueno, la, la soberanía en el caso nacional. ¿no? Eh, creo que es, en ese sentido es que hablo del gran potencial que tiene la Antártida, ¿no? o sea, la, la Antártida de Argentina, el hecho de ir, trabajar, vivir ahí, eh, creo que no, nos muestra de que es posible crear, eh, construir otra, otra sociedad, donde si bien las diferencias las tenemos, y siempre las vamos a tener, eh, son diferencias que, bueno, al momento de construir eh, o reconstruir un país, eh, las podemos dejar de lado, ¿sí? Y después, bueno, las discutimos a la hora del almuerzo, si querés, eh, en la cena, pero cuando eh, nos vamos, cuando tenemos que salir a hacer hielo, a hacer agua, eh, o a hacer mediciones, o a, no sé, a, a, a caminar un medio, un temporal, para, para poder hacer un trabajo o algo, eh, o, o en, el, en los botes, ¿no? o el buceo, en los barcos, ahí dejamos de lado todas las diferencias. ¿no? Creo que ese es uno de los potenciales más grandes que tiene la Antártida para, para la sociedad argentina, que es justamente enseñarnos a eso, a, a que las diferencias están, pero dejándolas de lado podemos construir o reconstruir un, un país eh, mucho mejor. Bien, me, me quedo con esas consignas porque podríamos hasta incluso pensar que nuestro país se tiene que construir de sur a norte y no de norte a sur. Digamos, ¿no? sí. Invertir un poco la, la lógica con la cual estamos eh, acostumbrados, ¿sí? Ya sea por cuestiones cartográficas, geográficas, ¿no? Que, bueno, no, no vamos a abordar acá. Pero esta idea de, bueno, construir soberanía de sur a norte, ¿sí? Romper un poco es, es, esas, esas estructuras tradicionales. Y, y aprovechando esta idea de difundir, ¿sí? Porque así como el propósito del ciclo es, es difundir la construcción de la soberanía de la Antártida, el rol del Instituto Antártico Argentino. Vos mencionaste recién que cumple este año 70 años el Instituto Antártico Argentino. Contale un poco a la gente qué es lo que estamos de alguna manera construyendo con, digamos, con el Museo Malvinas, con el Instituto Antártico Argentino, en términos museológicos, para que esperemos que en no mucho tiempo y con el distanciamiento social en este contexto de pandemia, la gente el día de mañana va a poder ver en, en nuestro museo. Sí, bueno, la, la idea es justamente eh, bueno, una muestra que, eh, donde el público de alguna forma pueda observar la trayectoria del, del Instituto Antártico Argentino, ¿no? los grandes logros a lo largo de estos 70 años de historia, eh, pero también esta gran diversidad de, de trabajo científico que se hace en el presente, ¿No? Eh, esto que estábamos hablando justamente del de, de, carácter multidisciplinario del, del instituto eh, Entonces, bueno, tenemos como un recorrido histórico De alguna forma de estos 70 años Aunque arrancamos un poquitito antes eh, La ciencia, como decía, la ciencia argentina de Antártida En realidad arranca ya a principios del siglo XX eh, Y eh, después sí, bueno ya tomamos la, la creación del Instituto, Pujato, eh, los grandes logros del de, de Instituto de Geofísico Internacional, sus consecuencias pues, políticas para, para el Tratado Antártico. Tenemos las distintas bases que, que administró el Instituto Antártico Argentino también, eh, las primeras científicas que, que, que hicieron trabajo de campo en la Antártida, las primeras argentinas hace ya más de 50 años. ¿no? Eh, las mujeres fueron ocupando. La Antártida un, un rol eh, cada vez más central ¿no? e Incluso bueno, en la base Carlini Es la, la base de la dirección nacional del antártico Y que es, digamos, podríamos decir La, la usina científica eh, de la Antártida Argentina Si bien se hace ciencia en, en todas las bases argentinas La mayor producción científica está concentrada ahí En, en la base Carlini eh, Y también se hacen los campamentos Marambio, Ross eh, y otras islas la verdad que en la base Carlini eh, las mujeres, y a pesar de, de, del machismo imperante, eh, fueron ocupando lugares cada vez más centrales, con trabajos eh, verdad, cada vez más importantes. Y es, la verdad es algo que hay que, que destacar. Eh, porque bueno, si bien la Antártida tenía todos estos potenciales que decía, también hay un machismo y por suerte hay cada vez menos, pero eh, todavía, todavía sigue estando. Eh, también eh, bueno vamos a mostrar estas, estas cuestiones en, en, en la muestra ¿no? eh, Y bueno, va a dar objetos históricos, eh, instrumental científico, eh, Divulgación sobre cada una de las áreas que tiene el Instituto Antártico Los distintos departamentos, disciplinas eh, Y también un poco tratar de transmitir ¿no? esa, esa sensación eh, Desde la subjetividad también de lo que es esa, esa experiencia de, de trabajar en ese medio, ¿no? Eh, que eh, tiene una diversidad muy grande, no solo en cuanto a las disciplinas científicas que se hacen, sino también a, a lo que implica el trabajo de campo de, de esas disciplinas, ¿no? Porque de repente, para algunas, algunos muestreos tienen que estar buceando, es abajo del agua. Hay muestreos que son incluso abajo del agua y abajo del hielo. ¿No? o sea, cuando el, el, el mar está congelado. Eh, hay trabajos que son en las montañas, en los cerros, ¿no? Entonces, tomando muestras de geología o de paleontología. Eh, hay trabajos que son sobre glaciares, hay trabajos que son desde los helicópteros o desde campamentos, desde barcos, desde bases, o sea, desde botes. Y es tan diverso también a nivel... Eh, Digamos logístico, de alguna forma, a nivel, a nivel medios, el, el trabajo científico en la Antártida, que es eh, también es un universo en sí mismo. Hace poco, justamente, eh, estuvimos haciendo, estuvimos eh, difundiendo una, la convocatoria de invernantes para, para el año que viene, eh, y lo que tratamos de hacer, en, justamente, era mostrar toda esta gran diversidad, ¿no? O sea, es, es también una aventura. O sea, y. y Trabajar en, en, esos, en esos medios, ¿no? Eso a mí había pasado, nunca había volado en helicóptero hasta que fui a trabajar en la Antártida, ¿no? Eh, la cuestión de los campamentos también. Los campamentos antárticos tienen algo, eh, a, a diferencia de lo que es más el trabajo en base, que es que te conecta mucho más con el medio ambiente, ¿no? O sea, cuando, cuando hace mucho frío afuera, hace mucho frío en la carpa también. Eh, en la base quizás por momentos te olvidás de que afuera hay un temporal. ¿no? Y también si, si cuando está la fauna cerca, la escuchás. Eh, y cuando está el silencio, el silencio en la Antártida esto lo, lo han dicho varias personas que lo han sentido, o sea, a mí me ha pasado, o sea, de, de, de, de que... El silencio, cuando no hay viento, cuando no, hay, no están los animales, ¿no? es, es increíble, es como el vacío en el espacio, o sea, es un silencio absoluto. Eh, me ha pasado una vez de, de, de, de escuchar, yo qué sé, un, dos personas hablando, de video, ¿qué están acá al lado, no, están como a 200 metros, o sea, un hielo que cae te das cuenta es un hielito que cayó en el agua muy lejos una anécdota de, de, que me contó una vez un científico de la década de los 70, que fue a una isla fuera del sector antártico argentino, hace unos trabajos de, de geomagnetismo. Tenía que hacer unas mediciones que tenía, eh, bueno, que, que, que dejar todo, todo lo metálico lejos, ¿no? Y de repente te, escuchaba un ruido, escuchaba un ruido, escuchaba un ruido y no, no, no, decía que ese ruido era un tic tac, no sabía qué era. Y el, el tic-tac era del reloj de él, que lo tenía como a 10 metros, o a 15 metros, ¿sí? O sea, para que te des una idea lo que es ese silencio. Eh, y afuera, te estoy diciendo, del exterior. Eh, así que sí, es un lugar mágico, eh, que, que también, bueno, más allá de todas estas cuestiones que, que hablamos, o sea, te brinda una, desde la subjetividad, una experiencia única. Eh, desconexión con la naturaleza, de conexión con, con ese mundo tan particular que es, eh, es la Antártida. Uno dice, bueno, es otro planeta. No, lo más, lo más interesante es que es nuestro planeta. ¿no? Una parte de nuestro planeta que, que conocemos muy poco y que afortunadamente todavía sigue, guarda cierto carácter prístino, y, y, y eso es una, una de las cuestiones que lo hace tan importante a, a nivel científico. ¿no? Eh, y justamente ahí se puede investigar también el, el impacto de, de, del ser humano, ¿no? con la contaminación y, y otras cuestiones. Y bueno, lamentablemente también es uno de los lugares más afectados por el cambio climático. El cambio climático no, cambio climático no, no es que, que, que lo estemos generando desde ahí, sino desde todo el resto del planeta, pero está afectando más que todo a ese continente. Y te digo... Personalmente, yo creo que tomé conciencia de, de, de la gravedad del cambio climático allá, allá en la Antártida, porque me ha pasado a uno de los lugares donde trabajamos: es una isla donde, donde está el refugio, ¿no? de, de, donde estuvo Sobral, la expedición sueca de Nórdica, ¿no? que en 1980 lo empezó a romper el Instituto de Antártico Argentino, y bueno, hacemos trabajos de conservación ahí. Y te digo que ahí, ahí es uno de los lugares que tomé conciencia porque. Eh, Tenía una lengua de glaciar al lado que protegía la casa, que mantenía frío más o menos el suelo de, de permafrost, que es bueno, mez una mezcla de hielo con sedimento, con roca. Esa lengua de glaciar, en 1902, las fotos de 1902 las veía ahí, en 1980, las fotos de 80, un poquitito más atrás, y ahora desapareció. O sea, desapareció totalmente. O sea, El glaciar está a dos, a dos kilómetros de ese lugar. Está, donde está el glaciar, eh, nada hay playa y, y, y mar, eh, y estamos luchando en contra del, de, de, de los efectos del cambio climático, apuntalando el suelo de la casa, estudiándola junto con científicos suecos, que tenemos proyectos de cooperación, a través de sensores, estaciones meteorológicas, drones y otros, otras tecnologías para ver de qué forma podemos frenar el. La erosión y el derretimiento del suelo donde está la casa. ¿no? Es como el cambio climático termina afectando incluso a, al patrimonio histórico en, en la Antártida. Y esto no es solo en, en ese lugar, es un problema que tenemos en varios lugares, en varios sitios eh, históricos. Eh, bueno, esto, es, esto que te digo de ver la desaparición de, de, de glaciares, ¿no? O sea, a través de la historia, la base de las la base de la base es un istmo, está en un istmo que une dos partes de, de una isla, de la isla Lauri. ¿Vos te fijás hasta los videos de cuando están, la foto cuando están en la base, los videos de la cara del 50, 80, 90, al lado tiene un glaciar, ese glaciar de una morena, fue retrocediendo. Fue retrocediendo a una velocidad en los últimos 30 años increíble. Y parte del lugar donde retrocedió hay una laguna, y cuando hay marea alta se unen las dos bahías, o sea, vas a tener, en un par de años vas a tener dos islas, ya casi prácticamente con María Alta tenéis dos islas, ¿entendés? Eh, o sea, es, el efecto es, ahí sí, se lo observa realmente, y bueno, en unas décadas, lamentablemente, quizás lo, lo veamos también acá. Para finalizar un poco, y, y con esta idea de difundir, eh, hablamos mucho del tema de la presencialidad material, hablamos recién, bueno vos mencionabas, la cuestión medioambiental, y esta necesidad de difundir, digamos, bueno, no solamente lo que hace el Estado Nacional Argentino en la Antártida, cómo es esa eh, construcción, digamos, de soberanía en, en las partes más, más australes, digamos, de nuestra patria. Contanos cuáles son las redes sociales del Instituto Antártico Argentino, cómo hacemos para, para seguir las redes, cómo continuamos en, en este marco de la virtualidad, también en este marco de pandemia, para adentrarnos en, en la construcción de la soberanía en la Antártida, y también para abordar estos temas que tan interesantes, que mencionabas recién, como el cuidado del ambiente. ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Cómo podemos acceder a, a material, ¿sí? visual, audiovisual, sobre el Instituto Antártico Argentino? Bien, sí, eh, en realidad las redes son muy nuevas del, del Instituto, era una cuenta pendiente que teníamos hace años, pero bueno, este, el año pasado, por suerte, eh, bueno, la, la Secretaría de Malvinas, Atlántico, Antártida Atlántico Sur y la DNA nos, nos dieron el visto bueno pum, poder abrir las redes. De hecho, una resolución de, de CEMAS creó el, el área nuestra, que es eh, esta área de Ciencias Sociales, Comunicación y Difusión. Entonces, en base a esto dijimos, bueno, vamos a hacer difusión y divulgación. Eh, y lo primero que logramos abrir fue un canal de YouTube. Eh, del Instituto Antártico Argentino, que bueno, es, ustedes buscan YouTube, Instituto Antártico Argentino, ahí lo van a ver. Eh, empezamos a hacer una serie, una serie de divulgación de los proyectos científicos del instituto, que son varios. Eh, los vamos, vamos sacando episodios de poca duración, 7-8 minutos, donde entrevistamos a, generalmente a los jefes de los proyectos, también a algunos de los que participan, y nos cuentan, nos cuentan más o menos. Eh, en qué consisten esos proyectos ¿no? Y mostramos imágenes también de lo que es el trabajo de campo el Trabajo de laboratorio eh, De los proyectos científicos Esa serie se llama Laboratorio Antártida La pueden ver ahí en el canal de YouTube También eh, tenemos una que es Huellas de Hielo Que es de Historia Antártica Argentina eh, Tuvimos que frenar un poquito ahora por la campaña Pero ahora vamos a retomar y vamos a hacer más episodios Y después lo que también subimos en el... En el canal de YouTube, son videos históricos, materiales históricos que están en fílmico ¿no? eh, y que vamos recuperando junto con el Museo del Cine eh, Pablo Ducros-Hicken, con el cual tenemos una, un convenio de cooperación. Eh, venimos ya desde hace algunos años, ahí, bueno, con nuestro colega, con mi colega Andrés Levinson, eh, que es historiador, y también Leandro Storti, y voluntarios del museo, venimos recuperando, eh, rescatando lo que es el cine antártico argentino. ¿no? Eh, también es una puerta eh, a, a esa cultura antártica. ¿no? Eh, el cine es para mí el, el mejor documento para, para estudiar una sociedad, ¿no? porque si vos te fijás, eh, ¿qué mejor reproducción de, de la realidad ¿no? que puede hacer una sociedad que el cine? ¿no? por todos los medios complejos que implica, entonces de alguna forma la sociedad te está diciendo cómo entiende no sé, determinada cosa. O sea, ¿qué mejor para ver cómo Argentina entiende la, la Antártida, la Antártida Argentina, ¿no? la sociedad argentina que el cine? ¿no? Eh, bueno, entonces todos esos materiales, algunas son cosas increíbles, la verdad espectaculares, de sucesos argentinos o hechos también por el, videos hechos por el instituto, los 60, 70 imperdibles. ¿No? Todos esos materiales los pueden ver también en el canal de YouTube. Después lo que logramos abrir es el Instagram de, también del Instituto Antártico Argentino y el Twitter, esto lo abrimos ya con la campaña, empezando la campaña, el Twitter de la DNA y ¿no? De la Dirección Nacional de Antártico el Instituto de Antártico Argentino. Y ahí estuvimos, bueno, subimos eh, todo lo que son novedades, eh, o sea, que es el trabajo de campo de, de los proyectos, trabajo de laboratorio, eh, también algunas cuestiones logísticas, algunas novedades antárticas, aniversarios, también un poco de historia antártica. Eh, y los tenemos muy activos, si vos te fijas, o sea, prácticamente estamos publicando cada dos días, estamos publicando el, alguna noticia. Eh, sí, bueno, esas son por ahora la, las redes que, que tenemos y también estamos colaborando con distintos proyectos de, de distintas productoras, para documentales antárticos, para poder bueno, difundir también a través de, de la televisión. Bueno Pablo, muchísimas gracias, la verdad es que aprendimos un montón, lo mismo pasó, nos pasó con la charla anterior, eh, sin duda es muy impactante lo que es la, la Antártida Argentina, ¿no? todo lo que eso implica, la, la interdisciplinaridad científica, la construcción de soberanía, el estar presente ahí, la discusión por el, por el medio ambiente, digamos ¿no? también a su vez la, la difusión, en lo que nosotros llamamos en el ciberespacio, ¿no? en, la, en las redes sociales, y bueno, próximamente a quienes nos están escuchando y quienes no puedan visitar, eh, van a encontrarse digamos en, en nuestro museo esta muestra temporaria que vamos a realizar en conjunto con el Instituto Antártico Argentino en su 70 aniversario de, de su creación. Así que Pablo, muchísimas gracias, siempre muy agradecidos acá desde el Museo de Malvinas por por tu presencia, tanto material como, como virtual, y nos vamos despidiendo y nos encontraremos el viernes que viene por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Hasta pronto. Bueno Juan, bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación y bueno, buenas tardes para todas y todos.